y Juan no puede, Fernando Burlando se refirió a la situación de D'Artes. Tras sufrir la denegación a Ana Rosenfeld como su abogada, Juan D'Artes contrató a Fernando Burlando para que le haga frente a las numerosas denuncias de acoso sexual que sufrió. Sin embargo, Luego de la repercusión que generó en el país la denuncia por violación contra el actor que hizo su colega Telma Fardín, el letrado también tomó la decisión de dejar de defender a su cliente por las numerosas críticas que recibió. Yo me desentendí del tema directamente. Entonces, lo que sí no iba a hacer, es irme abruptamente ni abandonar los temas que tengo porque hasta yo podría tener un problema de carácter ético desde el punto de vista profesional, aseguró burlando. Ahora D'Arte se fue a Brasil y por eso el abogado habló sobre la situación del artista en una entrevista con América Noticias. Las frases más fuertes de Burlando sobre la situación legal de D'Artes. Guión ni siquiera podía trabajar. ¿Qué podía hacer D'Artes además de quedarse encerrado en su propio claustro? Siendo natural brasileño. Tal vez se vio con agrado que el viaje podía ser al hermano país de Brasil. Hay que analizar que las persecuciones de este estilo no son buenas. Si se quejan de la extradición de D'Artés a Brasil es por culpa de la presión de este colectivo de actrices. Guión María, la esposa de Juan, debe analizar cuántas denuncias por abuso de Juan hay. Ninguna. Los otros tres temas son realmente temas de una importancia. Ni siquiera recurrieron a la justicia, no se sometieron al peso de la justicia para acreditar sus verdades. Guión, nunca se les ocurrió pensar, y si esto no fue así, ¿qué pasa con la vida de esta persona? ¿Ni siquiera se le da la posibilidad de defenderlo? A la justicia recurrió Artés. No las otras personas que dijeron mira cómo me pones. Cuando son culpables están en Cana. En algún momento vi que criticaban a la justicia, en referencia a Fardín, pero acude a la justicia y la critica. Las pericias las voy a tener el lunes o martes a más tardar. Y si me autoriza darte se las voy a mandar, salga lo que salga. Son pericias de parte, las mandé a hacer yo, no me mando nadie. Yo creo que estoy un poco alejado del caso de Thelma. Hoy Dortez no puede contar conmigo como contaba al principio. Él está en Brasil.